muchachos bueno espero que tengan buena pesca y un buen día bueno, ¿eh? bueno juan vamos a ver si la mojarra que nos diste es tan buena como decís ¿eh? sí, <risa> esperemos que sí. Sí, <risa> sí segura que sí Bueno, pesca, todo, pesca garantizada <risa>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 la te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 Bueno, y queda pendiente la de Elisa, ¿eh? no te olvides. Eh, no, olvídate, Juan. Uh -huh. Es así. ya la venimos porteando y portegando todos los años. Bueno. Ya la vamos a hacer. bueno, nos vemos, hasta la próxima. Chao, chao Juan.